es un desperdicio malgastar así mis días Hice tantos sacrificios y no me sirvió ninguno Hay quien no se merece los regalos en su vida Pero ¿cómo lo sabrá aquel que nunca los tuvo? Pienso en lo que sucedió y me hierve la sangre ¿Cómo puede ser tan cruel y mal agradecido? Dicen que eres justo y te llevaste a mi madre y el responsable sigue vivo Me perdí entre tu fe Pero ya te cerré las puertas Maldición Dime por qué todo esto me pesa Te recé por tanto tiempo Y aún no llega tu respuesta Pero a estas alturas Eso ya no me interesa Dime dónde estuviste Cuando mi madre murió Dime dónde estuviste Cuando nadie la ayudó Es que nunca estuviste Y ya me cansé de vivir En un mundo regido Por alguien que no existe Ya no puedo seguir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 Estoy harto, te busqué por mucho tiempo y nunca fuiste para tanto De verdad eres justo, porque no lo parece Los malos nunca tienen el castigo que merecen Es que te perdí la fe y también perderé la vida Porque al final de cuentas ya no veo otra salida Qué bueno que la gente poco a poco te olvida Las cosas no son justas ni aquí abajo ni allá arriba A pesar de cada error que no cometí Creí en ti, no sé por qué, pero me Quizá creí que mi madre no estaba equivocada Pero ahora que no está, ¿qué más da lo que pensaba Porque ella, si no se lo merecía Porque así lo quisiste, es que así lo querías Que podrido está este mundo igual que su creador Desde que ella murió, yo también perdí mi vida Ya no puedo seguir Me siento muerto así Solo quiero mentirme y decirme que todo Este roto y no sé desde cuándo me siento